Ya son 29 años en los que se viene desarrollando este programa que bueno acá inició justamente en la ciudad de la capital con un grupo de, de profes eh, que fueron los pioneros en generar eh, los encuentros de los alumnos eh, de diferentes instituciones y poder este, trabajar proyectos que bueno muchos tienen de intereses en las instituciones otros que tienen que ver con implementarlos también eh, en la ciudad, en diferentes barrios Siempre por ahí este, teniendo en cuenta la realidad de los colegios ¿no? y sus necesidades. Los chicos eh, hablaban de avanzar en este Consejo Deliberante Estudiantil con nuevas tecnologías, con nuevos pensamientos y nuevos proyectos año tras año. Así es, bueno, eh, creo que la digitalización es algo que en nuestros tiempos ya está eh, ocupando diferentes ámbitos de nuestra vida y por supuesto que el trabajo que realizan los estudiantes, eh, bueno, muchos de ellos eh, también vienen de colegios técnicos, así que también vienen con un bagaje importante de conocimientos que les permite poder eh, aplicar la informática, este, tienen conocimientos de robótica, eh, bueno eh, el trabajo de, de programas y sistemas, que bueno, eh, ahí este, estuvimos charlando justamente en una de las primeras reuniones con las autoridades que tuvimos cuando bien asumieron, y bueno, me compartieron sí, alguna de esas ideas que tienen ganas de modernizar también, por supuesto, eh, la labor que ellos realizan, y bueno toda la parte administrativa que tiene su que, que, que lleva consigo ¿no? el trabajo que realizan ellos. Mi experiencia ha sido positiva, gratificante. La verdad que dentro de lo que hemos podido trabajar este año como autoridades hemos hecho millones de cosas, visto millones de proyectos y nos quedamos contentos con el resultado que dejamos. Bueno, más allá de, de esta eh, nueva edición, queda la experiencia para futuro. Y por supuesto, el legado de continuar con este Consejo Deliberante Estudiantil. Exactamente, nosotros además creo que estuvimos trabajando unas bases que tal vez no las vamos a ver este año, pero sí el año que viene se eh, va a estar. Entonces, ciertos cambios, ciertos ajustes, cierto pulimiento que hay siempre dentro de estas actividades o instituciones, me parece que van a estar presentes el año que viene, así que también me quedo muy contento con eso, dejar esas posibilidades. La verdad que muy contento cerrando un nuevo ciclo del Consejo Deliberante Estudiantil en este, en este año 2022, donde... Una importante cantidad de establecimientos escolares, más de 30 participaron en esta oportunidad con los jóvenes que de alguna manera tuvieron una experiencia de ser concejales. Se planteó primero eh, toda una parte técnica donde el equipo del Consejo Liberante, quiero agradecer a la Secretaría Parlamentaria en particular, a todo el cuerpo de abogados, les ha explicado el, el procedimiento, el reglamento a fin de poder funcionar. Han elegido sus propias autoridades y luego han hecho propuestas. Propuestas que como decía recién van a ser luego presentadas en el Consejo Deliberante, remitidas a las distintas comisiones de trabajo y en su caso aprobadas en caso de ser técnicas eh, o financieramente viables. El año pasado hemos podido aprobar más de 10 iniciativas del Consejo Deliberante Estudiantil, eh, muchas de ellas que tienen que ver con las preocupaciones que tienen los jóvenes hoy en día, la temática ambiental, la seguridad, la seguridad vial, eh, la urbanización, el sueño de vivir cada día un poquito mejor. Así que muy contentos, agradecidos con los jóvenes de los distintos de distintos establecimientos escolares que han participado en esta nueva edición del Consejo Deliberante Estudiantil y por supuesto convocar a los directivos, a los profes de instrucción cívica, de cada una de las materias que quieran el año que viene participar. Es una experiencia enriquecedora, es una experiencia que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con el debate plural, con el respeto y que de alguna manera enriquece sin lugar a dudas a los jóvenes y a la democracia jujera